desde los tiempos que empecé, no importa quién se interese, el estilo crece y crece, mi sonido que estremece, hubo tiempos en los que rece, para que mi flow siga sonando, pese a quien le pese, pero sigo siendo el mismo, nunca hubo un espejismo, cantando, haciendo sismos cuando grite el público mismo, sigo siendo el mismo, nunca hubo un espejismo, cantando, haciendo sismos cuando grite el público mismo, traigo la PC bien repleta de buenos beats y la libreta llena de puro biche hit, you know this man began to make it, only wait on Happy to present and you shot up people I drink zebra pizza, can't keep your skull While I'm making pizza and I'm looking for the title You know, bacho, so I'm making the beat Pero no paro, avanzo sopa donde mismo Mi flow es caro, nunca hubo un espejismo No niego un paro, pues existe el carnalismo Mi flow es caro, pues nunca hubo un espejismo No, oh, no quiero parar, solamente quiero cantar Make it very well, hey barras no son snacks, son snakes para sacar lengua, traigo los booking nights que se esperaban tus velas, traigo relax a estos backs, don't tu, tu lengua cuando me topan llegar, mis perros nunca se entrego, traigo mis mejores bars, mis velas en el backstage, you never understand, repartin' el show showcase, ustedes en lo que están, yo preparándome el bass, ustedes tirando mierda, ya los arrebasé. Mmm, pero no quiero tus estúpidos comentarios, los buenos cabros salen del cimatario de estúpidos, De adversarios, para tumbarlos no necesito rimar tales. Haciendo mis chamba gaster, no pares. Frente al PC, crejando mis documentales. Pares como sarto del piano, haciendo mis instrumentales. no paro, abajo pa donde mismo mi flow es caro. Nunca hubo un espejismo, no niego un paro. Pues existe el carnalismo, mi flow es caro. Pues nunca hubo un espejismo. Oh, no quiero parar. quiero